equipo. Hoy os voy a hablar de las mejores herramientas con las que puede contar un buen investigador para obtener todo tipo de información y datos. En este capítulo hablaremos de las herramientas OSINT. Soy Menorca y soy detective privado. ¡Comenzamos! importantes en toda la investigación es la referencia a la investigación documental llamada actualmente open source intelligence lo que viene siendo OSINT es un anglicismo proveniente del mundo militar y que hace referencia a la investigación de documentación de todo tipo soporte o formato ya sea escrito informatizado en bases de datos en internet también su acceso tiene que estar abierto a su consulta ya sea de forma gratuita o de pago y por lo tanto esta no debe estar restringida por ser materia confidencial, reservada o secreta, por su naturaleza o propiedad. Pero bueno, no seamos tan teóricos y vamos a la práctica que es lo que sé que os gusta. Vamos a ver las principales fuentes abiertas de información que podemos consultar. Para empezar tenemos las bases de datos informatizadas, ya sean offline u online bases de datos muy importantes que se consultan casi a diario y que todo buen investigador necesita conocer como son las bases de datos que proporcionan el registro de la propiedad o el registro mercantil pero ojo, no te dejes engañar porque hay numerosas webs que simulan ser estos registros pero que en realidad son empresas privadas que mediante esta simulación lo que quieren es captar más clientes Así pues, os dejamos por aquí el enlace correcto para que podáis acceder directamente a ellos de forma segura. Bien, vamos a profundizar un poquito más en estos dos registros. En primer lugar, en el registro de la propiedad se registran los bienes inmuebles. La búsqueda es por titular, es decir, necesitas nombre completo y DNI de la persona. Se puede buscar también a distintos niveles, eh, nacional, comunidades, provincial y también se puede buscar el histórico de propiedades de una persona. Por otro lado, en el registro mercantil puedes buscar toda la información referente a empresas, desde datos comerciales hasta datos económicos, incluso los cargos que puede tener un directivo en diversas empresas. A estos registros también puedes acceder mediante el enlace que hemos puesto anteriormente. Tanto en el registro de la propiedad como en el registro mercantil, los dos son de pago. Pero si quieres consultar solamente algunos datos mercantiles básicos, te dejamos el enlace de la empresa InfoTip, que ofrece algunos de estos datos de forma gratuita. La dejamos por aquí. Otras bases de datos con información interesante sobre empresas son las proporcionadas por las empresas líderes en este sector. Accessor, donde se pueden consultar deudas e incidencias judiciales. O la empresa Informa, que además, al haber hecho hace muchos años ya un acuerdo comercial con la empresa internacional Dan and Bradstreet, ofrece información de empresas fuera de España. Otras fuentes abiertas, o como lo llamamos nosotros, OSINT, es la información que aparece en webs, redes sociales, publicaciones en internet... La localización de estos datos se suele llevar a cabo directamente en la red que nos interese o mediante los buscadores como son Google, Yahoo, Bing y se suele realizar utilizando la sintaxis de comandos avanzados para búsquedas, también conocida como Google Hacking. Como ya existen numerosos artículos que hablan sobre ello, no nos vamos a detener mucho en explicar esto y vamos a pasar a cosas menos conocidas, como por ejemplo la búsqueda de imágenes, una tecnología poco desarrollada de momento pero que apunta a grandes horizontes. Ya sabéis que Google tiene la herramienta Images que permite buscar imágenes a partir de otras imágenes, pero también podéis utilizar la herramienta similar llamada TinEye para completar vuestras búsquedas, estos enlaces los dejamos también por aquí abajo. Bueno equipo, hasta aquí el capítulo de hoy, pero no os perdáis el próximo capítulo porque seguiremos hablando sobre este tema y veremos ejemplos prácticos de cómo realizar una investigación o SINT a través de bases de datos. Así que si os ha gustado este capítulo no olvidéis la manita hacia arriba, si no os queréis perder ningún capítulo suscribíos a nuestro canal y también podéis encontrar más información sobre este tema y otros en nuestra página web. Y ya sabéis que la realidad siempre supera a la ficción.